Muy buenas a todos chavales, yo soy Basics Y hoy estamos con un nuevo vídeo De Fortnite, hoy chicos Vamos a ver todas las novedades del cubo Porque es que desde el anterior vídeo hasta ahora El cubo se ha movido un montón de veces Ha creado un campo de gravitación Cero en el que podemos saltar y llegar Hasta las nubes y hay bastantes Más secretos dentro del cubo Justamente si nos metemos dentro del cubo Aparece un gran secreto Así que nada, antes de desvelaros Todo esto que es la verdad un misterio Simplemente quería comentaros que está Estamos haciendo un sorteo que termina Este jueves, si queréis participar lo único Que tenéis que hacer es pegarle Un buen like a este vídeo, estar suscritos al Canal con la campanita de notificaciones Activada y por último Comentarme algo positivo por los comentarios Y seguirme en mi twitter que lo tenéis En las primeras líneas de la descripción Vale chicos, ¿qué es lo que ha pasado en Fortnite, pues bueno el cubo se ha estado Moviendo eh, repetidas veces No sé si era cada hora o cada hora y media Pues eh, se ha estado moviendo, el cubo era Como que eh, rodaba sobre sí mismo, básicamente, yo creo que no hay mejor definición, entonces, ahora se encuentra casi al lado del latifundio letal y justamente lo que ha pasado hoy, creo que sobre la una y media de la mañana o así en el último movimiento, es que ha empezado como a echar unas llamas o sea, es decir, a cargarse o algo así, y de repente ha formado un campo eh, como si fuera de gravitación cero, o sea, nosotros ahora mismo podemos ir donde está el cubo y eh, literalmente, o sea, no hay gravedad, y luego además con esto que os estoy comentando de la gravedad es que puedes saltar bastante alto y si le das a este cubo y luego saltas o sea, es que te propulsa pero una ida de olla lo que te propulsa es que es como si fuera un campo de fuerza un campo de gravitación unidos por aquí, veis, como si fuera unos flashes justamente por fuera y es como si fuera la cúpula de, yo que sé, de la cúpula de la tormenta, es que es básicamente lo que se parece justamente cuando sales eh, ya no estás en gravedad cero y cuando entras es, es mágico que puedes saltar eh, infinitamente en gravedad cero, es una cosa bastante impresionante. Bien, chicos, ¿qué secreto nos esconde este cubo? Pues justamente si nos metemos en el modo cine para ver este cubo, lo que hay por dentro, pues es que podríamos ver uno de los símbolos que encontraríamos por fuera del cubo. No sé si os recordaréis en los anteriores vídeos que comentábamos que estos símbolos no sabíamos lo que podía significar, porque es que estos símbolos son bastante, bastante extraños. Pues justamente si nos metemos dentro del cubo, yo me metí justamente antes de que pasase esto y no había nada relacionado relacionado con esto, de hecho eh, se veía toda la pantalla en negro, por aquí por pantalla estaréis viendo justamente el símbolo que hay dentro de este cubo y es que como os he dicho es que es uno de los símbolos que nos podríamos encontrar en las paredes laterales justamente por el exterior de este cubo y la verdad vosotros ahora mismo si vais al modo cine y lo comprobáis es que lo vais a poder ver perfectamente este símbolo eh, está dentro de este cubo, no sé qué relación eh, bueno la relación lógicamente es eso pero no sé qué pinta esto ahora mismo dentro del cubo, si es que va a hacer algo dentro de poco o es que directamente el cubo ahora mismo si lo veis justamente en la parte de abajo es como si se estuviera cargando para algo no sé si esto es a lo que se refieren los archivos del juego a que el cubo iba a ser activado supongo que no porque es que tiene que haber algo más dentro porque no se puede quedar la cosa así o sea tenemos gravedad cero tiene que pasar algo más importante dentro de poco dentro de unas horas mañana o cuando sea pero es que esto eh, tiene que continuar y es que esto es flipante chicos así que nada chicos este era un vídeo bastante corto comentando esto que ha pasado, que la verdad es Bastante alucinante sobre este cubo Y nada chicos, simplemente pegarle Un buen like si queréis que os comente Más cosas sobre este cubo, que pronto Van a salir muchas cosas nuevas Y nada chicos, yo me despido pasaros por este vídeo y nos vemos En el próximo vídeo Adiós